¿Qué tal chicos y chicas? Eh, les pido perdón antes por el audio porque estoy grabando a medianoche y no quiero molestar a nadie en mi casa ni a los vecinos. Así que puede que se escuche un poco raro. bueno, ahora sí comencemos. Square Enix sigue mostrando que uno de sus proyectos con sentido sigue siendo Final Fantasy XIV. El cual introduce muchísimo más contenido con cada nuevo parche que se anuncia. En esta ocasión sí, me voy a dedicar a resumir lo más importante o al menos... A lo que más tiempo se le dio entre los anuncios de este parche Y es el nuevo Raid basado en Nier Automata Y de hecho Joshi P, director de Final Fantasy XIV Y el cabeza de Luna Taro, director de Automata Compartieron escenario para darnos todos los detalles posibles Y aumentar el hype de esta colaboración Y lo primero que nos han dejado es el nombre oficial que tendría este parche El cual me da toda la pinta a algún título basado en las obras de Taro El cual es Vows of Virtue, Deeds of Cruelty que en español se traduciría como votos de virtud, hechos de crueldad. Junto a esto, también nos han confirmado que, a pesar de no tener una fecha fija, este lo podemos esperar a finales de octubre, donde por supuesto tendremos la primera parte de la Rey de George Dark Apocalypse. Con esto invitan a Nataru y Saito a compartir el escenario junto a Yoshi P. para mostrarnos las primeras imágenes de los escenarios que encontraremos en la red el cual está obviamente basado en la fábrica abandonada, una de las locaciones principales de automata. Me sorprende mucho que tanto las texturas y ambientaciones de los lugares, a pesar de las obvias diferencias por el motor gráfico que manejan los juegos, tienen una estética muy similar y con estas fotos podemos notar que el equipo de Final Fantasy XIV ha puesto mucho empeño en recrear la ambientación de automata dentro del juego. Más capturas nos muestran a Tupi, o al menos así le ha llamado Taro, junto a los Guerreros de la Luz, compartiendo compartiéndonos ciertos momentos que han asegurado ocurren en tiempo real, así que así es como se vería todo ya en movimiento. Ahora Yoshiti nos muestra el arte conceptual de algunos de los enemigos que encontraremos en la raid, y noto que todo este contenido es nuevo. Primero tenemos una máquina la cual tiene brazos que se miran exageradamente intimidantes Luego esta que es uh, una caja bien decorada y también está esta otra el cual parece ser un brazo mecánico gigante en cual puede extenderse. Y tal parece servirá como uno de los jefes de las raids, teniendo su propio escenario en donde pareciera que luchamos contra tres de ellos al mismo tiempo. A palabras de Taro, estos enemigos no son puramente estéticos, sino que hay un trasfondo del porqué de sus formas, el cual está enlazado a la historia general que nos van a presentar. Con respecto a la historia, de hecho, no se nos abordó mucho o más bien nada. Lo único que nos comentaron es que hay muchas referencias de Automata que las encontraremos en su soundtrack y que nos percataremos rápidamente de ella si es que ya hemos completado Automata previamente. Hablando de la música, de hecho, como invitado sorpresa tenemos a Keiichi Okabe, compositor de los juegos de Drakengar y NieR, el cual se confirma estará trabajando en el soundtrack que acompañará a la reina. Y nos ha dejado otra obra monumentalmente impresionante que les dejo en unos pocos segundos a continuación. Y les advierto que es tan épica que mejor vayan preparándose sus pañuelos para las lágrimas. Acá les va. <笑><笑> の3 すごい<笑> <このメロディーはありますね。笑> <聞いたことある。笑> Uf, un impresionante mix entre una orquesta épica, Weight of the World y Preludio, el legendario opening de Final Fantasy. Simplemente nunca pensé que algo así pudiera existir y sonara tan bien. No puedo esperar, de hecho, a escuchar ya la canción completa. Con esto de paso, Yoko aprovecha para comentarnos que al crear esta raid, su enfoque fue que esta historia pudiera ser disfrutada tanto por los fans de Final Fantasy 14 como por fans de nivel automata, sin necesidad de hecho de que tengan conocimientos previos de estos. Por lo que encontraremos varios guiños y detalles de ambos dentro de ellas, pero no son cruciales para disfrutar la historia en general que nos van a presentar, y podemos entrar en ellas sin haber jugado previamente el juego. Claro que va a ser mucho mejor y vas a encontrar más guiños si es que ya lo has hecho. Después de esto siguieron varios minutos con una charla más casual donde Taro, P, Saito y Okabe pues compartían detalles curiosos mientras se burlaban de ellos mismos siempre de forma amistosa Entre lo más destacado de la conversación está el hecho de que Yoshi P tuvo la idea desde mucho atrás de querer colaborar con Taro Pero que fue hasta una fiesta más o menos reciente con temática de algo que no pueden comentar aún Posiblemente la fiesta de desarrollo de algún juego sin anunciar Donde Yoshi P le propuso a Taro colaborar En donde Taro casualmente le dijo que está bien y después continuó diciéndole que si ya quería empezar la destrucción de Final Fantasy XIV Otro detalle interesante es que Yoshi P le dejó el campo suelto a Taro para crear el escenario y la historia incluso diciéndole que el lore de Final Fantasy XIV no tiene que ser una restricción para lo que quería contar pero Taro se negó a esto y se enfocó en conocer y explorar el juego por su cuenta para hacer una historia que apelara a los ya veteranos fans del MMO y a los nuevos fans de Automata y que su historia se sintiera conectada desde ambos extremos pero sin perjudicarse directamente. Otro detalle interesante fue la parte de la música, donde Yoshi le pregunta a Taro y Okabe cómo trabajan en sus composiciones musicales. Taro admite que solo le pasa algunos videos de YouTube a Okabe y le pide que haga algo que suene igual y Okabe expande en que en ocasiones sus peticiones son tan simples como agarra esto y aquello y haz algo que suene bien y él se tiene que ingeniar el cómo funcionarlo y de hecho fue así como ocurrió el tema que compuso donde unió Wake of the World y Premio". en toda esta plática de hecho noto como tanto Taro como Joseph y como directores tienen cierta aura de genialidad y excentricismo que siempre muestran en sus apariciones públicas y que ambos están 100% dedicados Ofrecer un trabajo de gran calidad para sus fans y son personajes agradables de escuchar hablar, ya que además de que viven sacándole sus trapos sucios a sus compañeros de trabajo, tienen muy buena relación entre sus equipos, y creo que es por ello que todos los fans, tanto de Final Fantasy XIV como las obras de Taro, les tienen tanto aprecio a ambos y en su mayoría una comunidad muy amigable. Ya por último, de hecho, nos vienen con el arte oficial para el parche, el cual es simplemente espectacular. Mostrándonos en primera plana a 2P, el guerrero de la luz leca Oscuridad, posando frente a un escenario muy similar al reino del bosque que vimos en el Automata. Y desde ya se ganó mi espacio como el nuevo fondo de mi celular. Y eso ha sido todo lo que nos han dejado hasta ahora. Recuerden que todos los que juegan Final Fantasy XIV, que este parche tiene una salida programada para finales del mes de octubre. O sea, estamos a mes y medio solamente. Que poder disfrutar. Y que, si aún no has entrado en el mundo de Orsea, ¿ah? puedes hacerlo gratuitamente y te explico cómo en mi video tutorial para novatos de Final Fantasy XIV. Y bueno, ¿qué piensan de todo lo que se han anunciado? ¿Cuáles son sus teorías de lo que viene? ¿Qué esperan que salga? ¿Están listos para comenzar con la raid? ¿Tienen más información que se me haya escapado? Déjenme sus comentarios para seguirnos leyendo. Y nos vemos en otra.